Buen cohete, tío. en entorno. Por detrás. ¡Oh! Nos estamos casi. Spike soldado en B. Y sí. bueno. buena, buena. Bueno. Joder, macho la puta. ¿eh? No ah. Ah. Coge mi enfrente Todo la tienda Recargando. Espetre. Adiós A volar ensayos Señalado claro. ah. Spike soldado en B. Queda un Ahora enemigo Hay otra oleada de humo ¿Para qué luchar? Colocionado tocado Cuidado Un buen cohete, tío en torno. Por detrás Basta a de secretos El portador, sí, no, Spike soltada en B Aguanta, aguanta ahí Otaí uh. ditam. Bien la bestia, aguanta. Bloqueando visión. Para vale, los viste estaba, o 30 segundos. A la vista en B. Vale, solo queda Ella. un jugador. Oh, mierda. Queda un enemigo. buena Buena, buena, buena. Ojo, estarán eh, estará larga, larga, sabes lo que oh, Hostia, pues estaba en fuga. El Recargando Hola la asunto. Analizando el torno Mensaje enviado Enemigo a la vista en oh, Me la Puta vista madre B. que hacen por Ojo que va Si, sí, si, sí, si sí. Ve a reanimarme porfa Está en portal Uf, sí. Buena. Qué buena, qué buena. Queda un enemigo. Larga, Sage. Vamos a buscar Veo en B. Uh. Aguanta, Sage, aguanta. Calma. No, si estamos casi. Spike soldado en B. Impecable. La vista en B. 90 al y está en Juzta. No se eh? mierda. Queda un enemigo. Lleva 90 al lugar. No bueno. ¿Están en baño? No, en baños no hay no de, no, no, no, no, estoy yo aquí. Spike colocada. Al menos. Polvo eres. Enemigo a la vista en A. Queda un enemigo. Es menos. Baño, imagino. Ojalá viéndose. Baño, baño. ¡Uah! ¡Uah! ¡Uah! Spike plantada. Te Queda un enemigo. ¿Bof. ¿Alguien la ha visto? No. Hostia. Qué locura. Eh. Siento sí, es que qué buenos somos. Es que no para de esperarme el Saison, tío. Solo queda un jugador. madre. Eh. Bro, bro. Spike sí, plantada. Sí, ahora nos ponemos en serio porque. Vuela alto. Sin cargas. Soy el cazador. Tratado. ¡Sob, concéntrate. Increíble. Menos mal que me un enemigo. No Vamos, va, tengo cosas que hacer. What just happened, bro? Tiene una. Dame la rive, dale la rive. La rive, la Le mato, tú, acabo de salvar una fucking cuerda, no hay. tengo ni idea cómo. ¿Alguien paga? Gracias. Le paga? tú, no entiendo cómo no la mate. No no Gracias habré dejado un toque, bro. un fucking toque, la baita. la verdad que no entiendo cómo no la maté <risa> Vale, no, no, voy a trolear. Ay, qué huevo, marico. No pasó caso, no sabía que estaba en el baño. Revelando zona. Oh. Eh. Ah, te lleva. No. Es que. Ya me tienes. Enemigo a la vista en nada. Me voy. Enemigo Spike plantada Queda un enemigo Bro, se te ha estaba haciendo, tiempo ¡Ay, pum, que valga! No, vale, para... Bueno, coño! Luma, buena. Dónde, Ay, con el mira, fucking mira, off de la ruina, es tú! Aquí. ¡Buena, no joda ¡Buena, bro! Reina, ¡Buena, buena, buena! Oh, ganamos, coño.